Para mí, un nuevo medio tiene que ver fundamentalmente con una cosa, con la posibilidad de interactuar. Interactuar con la audiencia, interactuar con los contenidos, interactuar con los lectores. Es la posibilidad de generar nuevas narrativas mucho más dinámicas, mucho más potentes y que esto permita un periodismo de mayor profundidad y de mayor impacto. Hoy en día los medios digitales y cualquier medio de comunicación tiene que entender el potencial de lo tecnológico, el potencial de lo digital. Eh, investigaciones globales como los Panama Papers, por ejemplo, serían inentendibles sin el uso de la tecnología. No es posible hoy hacer periodismo de alto impacto si no utilizamos el Internet, si no utilizamos herramientas, software especializado que nos permita generar mejores investigaciones y sobre todo difundir de, mayor, de mejor manera nuestros contenidos. Tres medios que me parecen fantásticos en español, nuevos medios que creo que se han vuelto referentes en poco tiempo, son los siguientes. Uno, Ojo Público de Perú. Tienen eh, investigaciones periodísticas de mucha profundidad, están entendiendo el potencial de lo tecnológico y otra cosa más, el potencial de lo colaborativo. Han hecho investigaciones con otros medios de la región sobre temas tan diversos como la minería ilegal, como el robo del patrimonio histórico de distintos países de América Latina y están utilizando herramientas web y móviles para eh, que los lectores justo puedan interactuar con sus investigaciones. Otro medio que me parece fundamental es La Silla Vacía de Colombia. Eh, nació en el 2009 y desde entonces no ha dejado de innovar. Y finalmente, un medio muy sui generis que nació en México es Pictoline que está haciendo la traducción de reportajes pesados, densos, complejos, eh, de, de una manera muy sencilla, eh, en GIFs y en infografías, para un público fundamentalmente de redes sociales.